Así fui llegando a mis veinticuatro años, que es cuando volvió de América, con un caudalillo ahorrado, mi hermano Lázaro. Llegó acá, a Valverde de Lucerna, con el propósito de llevarnos a mí y a nuestra madre a vivir a la ciudad, acaso a Madrid. En la aldea, decía, se entontece, se embrutece y se empobrece uno. Y añadía, civilización es lo contrario de ruralización. Aldeanerías, no! que no hice que fueras al colegio para que te pudras luego aquí, entre estos zafios patanes. Yo callaba, aún dispuesta a resistir la emigración. Pero nuestra madre, que pasaba ya de la sesentena, se opuso desde un principio. —¡A mi edad, cambiar de aguas! —dijo primero, mas luego di a conocer claramente que ella no podría vivir fuera de la vista de su lago, de su montaña y sobre todo de su don Manuel. —¡Sois como las gatas! —¡Que os apegáis a la casa! —repetía mi hermano. Cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi madre y sobre mí, ejercía el santo varón evangélico, se irritó contra éste. Le pareció un ejemplo de la oscura teocracia en que él suponía hundida España, y empezó a barbotar sin descanso todos los viejos lugares comunes anticlericales y hasta antirreligiosos y progresistas que había traído renovados del Nuevo Mundo. —En esta España de calzonazos —decía—, los curas manejan a las mujeres, y las mujeres a los hombres. Y luego el campo, ¡el campo! Este campo feudal —para él, feudal era un término pavoroso. Feudal y medieval eran los dos calificativos que prodigaba cuando quería condenar algo le desconcertaba el ningún efecto que sobre nosotras hacían sus teatribas y el casi ningún efecto que hacían en el pueblo, donde se le oía con respetuosa indiferencia. —¡A estos patanes no hay quien los conmueva! Pero, como era bueno, por ser inteligente, pronto se dio cuenta de la clase de imperio que don Manuel ejercía sobre el pueblo. Pronto se enteró de la obra del cura de su aldea. —¡No! ¡No es como los otros! —decía. —¡Es un santo! —Pero tú sabes cómo son los otros curas —le decía yo—, y él… me lo figuro. Mas aún así, ni entraba en la iglesia ni dejaba de hacer alarde en todas partes de su incredulidad, aunque procurando siempre dejar a salvo a don Manuel. Y ya en el pueblo se fue formando, no sé cómo, una expectativa, la de una especie de duelo entre mi hermano Lázaro y don Manuel, o más bien se esperaba la conversión de aquel por éste. Nadie dudaba de que al cabo el párroco le llevaría a su parroquia. Lázaro, por su parte, ardía en deseos, me lo dijo luego, de ir a oír a don Manuel, de verle y oírle en la iglesia, de acercarse a él y con él conversar, de conocer el secreto de aquel su imperio espiritual sobre las almas. Y se hacía de rogar para ello, hasta que, al fin, por curiosidad, decía, fue a oírle. —Sí, esto es otra cosa —me dijo luego de haberle oído—, no es como los otros, pero a mí no me la da. Es demasiado inteligente para creer todo lo que tiene que enseñar. —¿Pero es que le crees un hipócrita? —le dije. —¡Hipócrita, no! Pero es el oficio, del que tiene que vivir. En cuanto a mí, mi hermano se empeñaba en que yo leyese de libros que él trajo y de otros que me incitaba a comprar. Con que tu hermano Lázaro, me decía don Manuel, ¿se empeña en que leas? Pues lee, hija mía, lee y dale así gusto. Sé que no has de leer sino cosa buena. Lee, aunque sean novelas. No son mejores las historias que llaman verdaderas. Vale más que leas que no el que te alimentes de chismes y comadrerías del pueblo. Pero lee sobre todo libros de piedad, que te den contento de vivir, un contento apacible y silencioso. Le tenía a él,